Muy buenos días, mi nombre es Didier García, soy residente de anestesia de tercer año en el Hospital Universitario Virgen de la Misaca y desde el grupo de investigación en epidurales y el de, del departamento de anestesia de nuestro hospital queremos darle la bienvenida a la presentación oficial del póster titulado Prevalencia de la punción accidental de dura madre como complicación de la anestesia epidural obstétrica. Nosotros hemos llevado a cabo un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en el cual hemos analizado los registros de seguimiento de las funciones accidentales de una madre de todas las gestantes que acudieron al servicio maternal de nuestro hospital y que recibieron analgesia epidural obstétrica durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2012. A partir de estos registros, se elaboró un formulario de recogida de la información y se creó una base de datos en Excel para su posterior análisis. Del análisis de esta información hemos podido obtener los siguientes resultados. Tenemos que, de las 10.375 gestantes que recibieron a la agencia epidural obstétrica durante el 2012-2013, se presentaron un total de 66 funciones accidentales de madre estableciéndose una prevalencia del 0.6%, lo cual se encuentra dentro de lo permitido para un centro docente como el nuestro. A su vez, encontramos que de las 66 funciones accidentales de una madre registradas, un 20% correspondieron a funciones inadvertidas y un 80% a funciones objetivadas. De estas, se presentó cefalea por función de dura en un 20% de las funciones objetivadas y hasta en un 80% de las funciones inadvertidas. También encontramos que un 20% de las gestantes que presentaron cefalea por función de dura objetivada y a las cuales se les dejó el catéter subaranoideo como medida profiláctica llegaron a presentar cefalea por función de dura. Y esta cefalea se presentó hasta en el 80% de aquellas pacientes a las cuales se les retiró el catéter y se les realizó una nueva epidural. Esto con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al grado de capacitación del anestesista que realizó la analgesia epidural obstétrica, encontramos que de un total de 66 punciones accidentales de dura madre, 15 fueron realizadas por residentes de primer año, un 25%, 14 por residentes de segundo año, 12, un 18% por residentes de tercer año, 13, un 19% por residentes de cuarto año y 12 casos, un 18% por anestesistas adjuntos. Esto también con una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, a partir de estos resultados hemos podido llegar a la siguiente conclusión. Tenemos que la prevalencia de la función accidental de dura madre como complicación de la emergencia epidural obstétrica en nuestro hospital se encuentra dentro de lo permitido para un centro de enseñanza. Además, como hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grado de capacitación del operador y el porcentaje de complicaciones que se presentaron durante la analgesia epidural obstétrica, esto nos va a permitir sugerir un mayor grado de supervisión docente para los residentes de primer año durante el proceso de aprendizaje de la técnica de analgesia epidural obstétrica. Muchas gracias.